hay un mago en ti de la editorial diéresis yo eh, comparto algunos tips algunos recursos y herramientas que los magos utilizamos eh, en nuestra vida profesional para aplicarlos a la, a la vida real es un libro que, que habla también un poco de, de, de que tenemos que desmitificar ¿no? ese estigma que hay eh, acerca de las enfermedades y los trastornos mentales Es un libro que habla de, de, de la ansiedad y la depresión que yo sufrí hace hace tiempo y de la que tanto aprendí y estoy convencido de que puede ayudar a, a mucha gente porque el hecho de, de, de ser conscientes de que alguna manera a mí me ha tocado estar en un escenario haciendo sonreír cuando realmente lloraba por dentro, eso le puede, a, puede ayudar a, a la gente, no a darse cuenta que ellos también pueden. Yo creo que era como una necesidad de, de compartir con, con la gente algunas ideas que me llevaban hace tiempo rondando la cabeza y el y el corazón. De hecho es una, es una analogía entre lo que sucede en un escenario y lo que sucede en la vida real. Al final la vida real para mí no deja de ser eh, un escenario, ¿no? con la, la gran fortuna que nosotros somos los eh, directores, los guionistas, los productores y, sobre todo, los actores. Es decir, yo a veces he participado en producciones en las que, en las que no puedo dirigir, sino me dirigen de alguna manera. Y en cambio, eh, tomar las riendas de tu vida significa ser el, el director y, y el actor. Yo quiero que encuentren la historia de una, de una persona que, que aprendió a convivir con, con dos eh, enfermedades tan actuales ¿no? y que, y que y cada vez más, ¿no? cada vez están las consultas de los psicólogos más llenas de personas que sufren de ansiedad y de depresión y sobre todo el, el, el poder el poder abrirme al, al público y cuando la gente me ve, me ve en, la, en la tele, por ejemplo, me pasa muchas veces no que dicen, anda, mira qué simpático parece, pero ¿cómo es posible que, que, tú, haya, que tú hayas tenido ansiedad o depresión? ¿no? Normalizar y desmitificar el hecho de, de, de poder ir al, al psicólogo o al psiquiatra. De hecho, en el libro se incluyen dos apartados, uno que escribe mi psicóloga y otro que escribe mi psiquiatra, ¿no? contando un poco mi caso. Y eso ya sí que es desnudarme por, por completo para que la gente sepa lo que, lo que pasa en una, en una consulta. Al final intento también de alguna manera poner ejemplos que, que sean muy cercanos para las personas. Ejemplos de cuando nos encontramos con alguien por, eh, por la calle y vemos que, que viene con una escayola, le preguntamos ¿qué te ha ocurrido? No, he tenido un pequeño percance, se me ha retorcido el tobillo. Bueno, no te preocupes o, con una escayola si te pasa en 15 días estar funcionando. En cambio cuando, cuando nos duele el, el alma ¿no? No, no, sabemos cómo, no sabemos cómo transmitirlo y cuando alguien nos dice que viene el psicólogo enseguida algo dentro de nosotros cada vez menos afortunadamente algo que nos dice, uy que está de psicólogo, que te pero que qué te pasa. Bueno pues simplemente a lo mejor que no sabemos gestionar nuestras emociones. ¿no? Para mí sería un sueño que, que en los colegios ¿no? hubiera, hubiera un que un psicólogo y fuera una, una, una figura que perteneciera al currículum educativo como, como un maestro, como un profesor, como un educador más, ¿no? y que enseñara realmente a, a los niños y a los jóvenes a gestionar sus propias emociones. Creo que ser dueño de sus propias emociones es algo que tiene un valor incalculable. Escribir el libro para mí ha supuesto como eh, el final de un proceso terapéutico que me ha llevado varios años. Y además me hace ser muy, muy honesto con, conmigo mismo, ¿no? Porque cuando yo estoy triste o, o, o me ocurre algo, eh, pienso en lo que he escrito en el libro y digo, oye... Tienes que aplicarlo tú mismo, si no estás, estás engañando, ¿no? Y entonces eso, eso me ayuda bastante, pero fundamentalmente eh, poder, poder inspirar a otras personas para mí sería maravilloso. De hecho, hace no, no mucho tiempo me encontré con una persona que me dijo que gracias a mi libro había dejado de fumar. Cuando en el libro no se habla absolutamente nada, nada, nada de tabaco, pero sí se habla de cumplir objetivos. ¿no? De, de dar pasitos pequeños ¿no? y cómo, cómo, eh, cómo los comportamientos al final se llegan a convertir en, en hábitos. Y eso me hizo muy feliz porque ya parece que, que el libro adquiere un, un mayor sentido. Creo que lo primero es pedir ayuda profesional, sin ninguna duda, a un, a un, a un psicólogo colegiado, a un psicólogo que haya, que haya estudiado el grado en psicología, la licenciatura en psicología, y el psicólogo posiblemente le, le ponga, le ponga en, en el camino que le tiene que, que poner, ya lo derivará a un psiquiatra si realmente hace falta medicación, y sobre todo no esconderlo. No, yo durante mucho tiempo lo, lo escondí y no aportaba o sea, absolutamente nada tampoco iba contando por ahí a todo el mundo que tenía ansiedad pero cuando me preguntan ¿qué te pasa? No, tengo un poco de ansiedad la gente que no lo tiene no, no, no llega a entender lo que, lo, lo que es ¿no? pero es algo que realmente te, te, te imposibilita te, te incomoda vivir ¿no? y te incomoda disfrutar yo cada vez soy más consciente que llegar a casa y, y poder cenar con mi familia es, es, es tenerlo todo en la vida tiene de, de magia, en primer lugar, el, el saber que existe una solución prácticamente para, para cada problema. Y la mayor parte de las veces tiene que ver con la actitud con la que encaramos este, este problema. Es decir, el primer paso para, para, cre para crear algo es, eh, es creértelo, ¿no? Y los magos muchas veces en nuestro trabajo tenemos que ver posibles aquellas cosas que, que parecen imposibles para, para conseguirlas, ¿no? Y superar un problema o superar un, una situación personal desfavorable parece en un principio imposible cuando estás eh, metido de, de dentro de ella. Pero al final yo creo que haciendo un buen plan de, de, de, de acción y pidiendo ayuda, eh, todo se puede superar.